Hola, ¿qué tal? Llevo mucho tiempo queriendo hacer este vídeo. Se trata de Star Citizen. Hoy vamos a darnos una vuelta por el hangar, donde podréis ver las naves que tengo compradas. Eh, todavía no es compatible con el Oculus Rift de forma oficial, pero por suerte ya hay un modder, la comunidad no descansa, que ha conseguido hacerlo compatible con el Oculus. No es oficial, ya os digo, pero bueno, funciona más o menos bien y podemos darnos una vuelta por el hangar, ver las naves, entrar en ellas y bueno, empezar ya a empaparnos de este universo que está creando Chris Rover y que esperemos que no tarde mucho más tiempo. Bienvenidos a mi humilde hangar de Star Citizen. Delante de mí podéis ver mi RSI Aurora, que es la nave más básica del juego. A mi derecha tenemos la Origin 325A, un lujazo. Y detrás de mí la anilla de mis ojos, RSI Constellation un pedazo de nave para cuatro jugadores vamos a empezar por la más básica la Aurora pues esta no es una Aurora corriente es el modelo LX una edición deluxe digamos y bueno con unos colores especiales y también pues está bien armada, aquí debajo podéis ver un par de cañones y aunque esta nave es la más básica del juego pues también supongo que recogeremos cierto cariño. A primera vista puede parecer, nos puede dar la sensación de recordar las palabras de Luke Skywalker, la primera vez que vio el arco Milenario, que dijo algo así como que qué pedazo de chatarra. Pues sí, será un pedazo de chatarra, pero es mi pedazo de chatarra. El tamaño dentro del Oculus Rift, como siempre ya sabéis que la sensación de escala es muy realista y yo diría que es pues, como un autobús de grande, más o menos. Fijaos, aquí tenemos la puerta de entrada tengo una escalerilla para subir Podéis apreciar los detalles de la cabina desde fuera Y bueno, entramos Y es una nave pues muy pequeña, aquí tenemos una cama en la cual podemos entrar y dormir Supongo que este compartimento luego dentro del juego podrá ser modificable para, no sé, si queremos ser contrabandistas, para transportar mercancías, etcétera. Es una nave muy versátil, muy modular, a la que se le pueden dar multitud de usos y bueno, yo creo que es muy buena para, para empezar a jugar. Bueno, vamos a levantarnos que tenemos mucho que hacer todavía. Es muy pequeña la nave, la sensación del habitáculo pues ya veis que en el riz es distinto a lo que se ve por pantalla pero sí os comento que es yo diría que en el sitio que estoy ahora mirando al suelo pues como mucho habrá un par de metros de lado a lado y bueno aquí tenemos la cabina el asiento es no gira como en otras naves aquí si queremos entrar a pilotar pues tenemos que apretarnos un poquito y nos sentamos a los mandos Ojalá pudiésemos despegar y bueno, la visibilidad en cabina, pues no está mal, pero podría ser mejor. Como veremos ahora en la 325, aquí tenemos bastantes hierros que interfieren un poco en la visión, pero bueno, habrá que acostumbrarse a pilotarla igualmente. pulsando las, podemos mover los pedales de la nave y el joystick. Si pulsamos las teclas. Bueno, estoy deseando ya poder sacarla del hangar y hacer su bautismo de fuego Salimos del asiento. Cuidado por aquí. Y bajamos por la escalerilla. Pues esta ha sido la RSI Aurora LX de las naves más básicas del juego por aquí tengo, en esta parte del hangar, una versión nueva que ha salido hace apenas un par de días que es la legionaria Leyo Negro, como se diga es una versión armada mucho más armada, con un escudo más potente un motor también bastante más potente y un color amarillo característico aquí en el fuselaje dos camiones aquí arriba tenemos más cañones como podéis ver uno a cada lado y es una versión que creo que, que va a dar bastante guerra la verdad por dentro es igual vamos a entrar nos sumamos brevemente vemos también el asiento la cabina las mismas aperturas que en la LX y bueno es una buena opción que todo aquel que tenga una Aurora ahora mismo pues puede hacerse con esta versión pagando la diferencia que creo que son 8 euros bastante espacio para futuros caprichos que ya veremos porque la tentación siempre está ahí vamos a ver la 325 que bueno que voy a decir es que esta nave es amor a primera vista es un lujo de nave como decía en la publicidad de, del juego ya que vas a, a recorrer toda la galaxia pues hazlo con estilo Fijaos, es la única nave que tiene un tren de aterrizaje convencional, con ruedas Que se inspira claramente pues, en un avión de combate Fijaos, fijaos el nivel de detalle No había dado cuenta de esto fijaos el tren de aterrizaje, las ruedas, los cables, cómo suben, cómo se enrollan Bueno, lo de este juego es increíble La cantidad de polígonos que tiene cada nave Fijaos en el pedazo de cañón que hay aquí pues esta es una nave diseñada para el combate. Está fuertemente armada. El cañón que tiene aquí debajo del morro. Aquí tiene otro. En el otro lado da otro igual. Aquí vemos que tiene misiles. para los asomaremos un poco. Fijaros la turbina de atrás. Creo que me recuerda un poco al F-16. Y bueno, es que el juego es. Todos son detalles. Las luces de posición de la nave. Todas preparadas. que no me canso de mirar. Vamos a entrar. Aquí se despegaba la escalilla. Vamos a cómo se abre la puerta. Arriba. Aquí estamos. Un habitáculo bastante más amplio que en la Aurora. Se nota todo mucho más lujoso, desde luego, aunque no tenemos tanto espacio. Fijaos que aquí, yo creo que la parte de atrás lo ocupa todo el motor. En fin, una nave diseñada para el combate espacial. Fijaos en el asiento. Vamos a sentarnos. El asiento sí que gira, y bueno, aquí tenemos los mandos de la nave. Yo soy el volante, no es el típico de este. Y aquí, pues, la visibilidad evidentemente no tiene nada que ver con la aurora aquí la cabina no tiene ningún obstáculo podemos ver perfectamente ya digo que es una nave pues para el combate espacial cómo se mueve hacia delante hacia atrás el volante también podemos mover los pies los pedales el panel de control aquí la resolución de lo que actual pues ya sabéis que es un pelín baja y se nota por ejemplo aquí en este panel no se distinguen las letras si no recuerdo mal, cuando lo vi por pantalla ponía motor 1, motor 2 estas del lado se ven un poquito más 4750. pero sí, está claro que para disfrutar bien de este juego necesitaremos una versión nueva de Alokuburri dejamos la 325 es increíble, el nivel de, de, de detalle que la están aplicando a este juego. Vamos a ver, darnos un paseo por encima del fuselaje. Vamos aquí los misiles. La cortezuela abierta, la escalerilla. Y sí, podemos subir aquí. Parece como para entrar por aquí. Supongo que se usará para abordar las naves. Y nos agachamos. Borro. Es increíble contemplar esto con el Oculus Rift este, este juego Estoy pensando que este juego No lo quiero jugar con el Oculus Rift Prefiero que me lo inyecten en Vena Porque esto va a ser Este juego os digo que se va a convertir En una leyenda Qué maravilla Qué, qué, qué nivel de detalle Qué precisión y qué cantidad de polígonos que lleva cada nave? y bueno, esto ya, esto sí que son palabras mayores la Constellation, o Connie, como se la conoce cariñosamente en los foros de Star Citizen pues es una nave, las dos que hemos visto antes la Aurora y la 325 son para un solo tripulante y esta puede albergar una tripulación de cuatro personas o sea, esta nave es... Pues el equivalente al halcón milenario. Es un lujo disponer de esta nave en mi hangar. Fijaos. La sensación, aquí nos sentimos minúsculos pequeños. Al estar aquí debajo de la bodega de carga. El tamaño de la nave es gigantesco. O sea, es. La sensación de estar aquí debajo es increíble. Ojalá pudierais ver esto con un ecuador todos los pequeños detalles las luces, la cabina cristalada ahí tenemos tres asientos para los tripulantes el centro el del piloto dos más a los lados la nave tiene lo que parece ser cuatro motores gigantescos dos a cada lado y tampoco va a descansar. aquí hay un cañón que se ha metido en el suelo Esto Es un, un bus conocido de esta versión del hangar arriba hay otro lado pues tenemos también otros este es el motor es increíble qué cantidad de detalles que tiene cada nave parece que las podamos tocar el fuselaje de la nave esta nave tiene dentro de la bodega tiene una pequeña nave auxiliar de corto alcance o sea que no podrá volar durante mucho tiempo en el espacio o no, o no podrá por sí misma no podrá hacer viajar a la velocidad de la lupa y se utiliza, me gustaría verla pero creo que desde, no, desde aquí no se ve, se utiliza pues eso cuando la nave es atacada pues para sacar un, una pequeña nave de, de combate, aunque la Constellation de por sí también tiene buena defensa. Vamos a ver si conseguimos subir por aquí y apreciar más detalles porque es que merece la pena con el trabajo tan tremendo que están haciendo con este juego. Aquí damos un salto en la parte trasera de la nave. Aquí tenemos un motor. Bueno, es, es increíble ver este pedazo de motor de encima de mí. Qué sensación de tamaño y que es un juego nacido para el Oculus Rift. Bueno, el Oculus Rift ha sido diseñado pensando en este juego. Porque esto es de verdad, o sea, juro, llamándome friki, pero es que tengo ganas de llorar. Es increíble. Poder hacer realidad el sueño de, de los que llevamos tanto tiempo viendo Star Wars y, y similares poder tener ya nuestra nave espacial y labrarnos un nombre en la galaxia. Aquí. Sí, también hemos conseguido subir, estamos en la parte de arriba del fuselaje, fijaos el pedazo de cañón montado en el motor, qué barbaridad, qué tamaño, qué dimensiones. ya podemos ver la nave por dentro en el juego supongo que, no sé si lo sabéis pero podremos abordar naves, por lo cual supongo que haremos uso de estas escotillas la cabina principal los asientos y bueno, yo creo que ya va siendo hora de que la visitemos por dentro un saltito. entramos por allí sí que es espacio. Entonces aquí en la bodega de carga tenemos dos entradas laterales, aquí debajo está la nave auxiliar que supongo que si me agacho la podremos ver. Ahí la tenéis con su asiento, su cinturón, pues es una pequeña nave que podrá ser pilotada por cualquiera de los tripulantes de la Constellation en caso de necesidad. Y aquí tenemos los catres para dormir que se activan aquí. Es que son todos detalles en este juego. Es increíble cómo, cómo se lo están currando. Aquí tenemos el baño pues con todos sus detalles, incluso una dulce. Sí, también se puede abrir. Vamos a ver la cabina. Ah, como os dije, esta nave tiene torretas defensivas que pueden ser controladas por, por jugadores, por jugadores humanos. Hay una arriba y otra aquí abajo. A ver si podemos activarla. Aquí hay un punto. No sé si era mirando esto, ¿no? Aquí. Aquí tenemos el asiento Nos podemos sentar ahora Fijaos, salimos por la parte de abajo de la nave, se abre la escotilla, Baja la torreta y bueno, no tenemos demasiada visibilidad pero podemos girar la torreta y defender la nave. Vamos a subir otra vez. Es un privilegio jugar a este juego con el Rift. Fijaos que lo único que podemos hacer es, pues eso, ver las naves, pasearnos por ellas, y bueno, se me van las horas con esto. Aquí tenemos estos dos asientos laterales, este es el asiento del piloto, fijaos en la cabina cristalada Con todo tipo de pantalla, de indicadores Vamos a ocupar el asiento del capitán estamos Y esto es lo que ve el capitán de la Constellation, desde su puesto de mando ¡Quiero despegar, por favor! No está nada mal la visibilidad en esta nave Aunque también tiene bastantes obstáculos, no son caza de combate Pero la cabina aquí instalada permite... ...permite ver bastante bien Lo dejamos. Me quedaría aquí todo el día. De hecho lo voy a hacer. ¡Hasta el próximo vídeo!